¿Quién va el primero? ¿Sabes, Madi? Tú. Yo, vale. Luego él, presenta, pre, presenta a Simona primero un poco. Haremos rápido, supongo. Vale. Vamos a, a empezar a vale. empezar. Luego él, el, el, el Juan Luis Sánchez, y luego, de los reporteros sin fronteras. Ah. A mí no, a mí me da igual lo que tú digas Simona. Eh, me da igual. Si yo hay sitio para sentarme, me da igual ir allí o bueno, a... ¿Necesitas proyectar algo? No, no, no voy a proyectar nada. Vamos a empezar. No os lo vais a creer, pero vamos a tener todavía más prisas que toda la prisa que hemos tenido hasta ahora. ...porque se ha añadido eh, los compañeros de Café Amiet con la historia, bueno, que luego os contarán... An, uh, eh, ...no, em, empieza, empieza a ella, eh, se, o sea, hay una ponencia más, nos echan de aquí a las ocho, igual que hoy, mediodía... ...o sea que tenemos que ir todavía más rápido, pero bueno, bien, eh, entonces, hay un poco de cambio de programa eh, por esta razón... Eh, primero empezaremos por reporteros sin frontera eh, que pre presentarán el informe anual de los enemigos de internet entre otras cosas para tener un cuadro general porque eh, en la primera sección de las dos oye pero esto qué es digo que la primera parte de esta tarde seguiremos con el tema de transparencia lo, eh, y pasaremos eh, ampliaremos a la transparencia informativa, entonces temas de, de periodismo, periodismo ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Reporteros sin Fronteras nos darán un overview de la situación y luego eh, impalmaremos con, con casos más concretos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Malena Zárez y soy presidenta de Reporteros sin Fronteras España. Como sabéis, o si no lo sabéis, Reporteros sin Fronteras es una organización no gubernamental, internacional que desde hace 26 años se dedica a defender la libertad de prensa en el mundo, la libertad de información. Entonces, sacamos todos los años el día 12 de marzo con eh, motivo del día de… Eh, el el, el, ...un informe de los enemigos de Internet desde hace unos cuantos años. Lamentablemente este informe se va agrandando cada año porque son mayores los enemigos de Internet. Voy a procurar ir muy deprisa para daros una visión general de quiénes son y cómo actúan los enemigos de Internet en estos momentos... ...en lo referido a medios de comunicación, a información en general. En lo que va de año 2012 han muerto violentamente en el mundo casi todos asesinados 92 informadores, entre periodistas, internautas y periodistas ciudadanos. 39, 39 de ellos eran internautas. El año pasado fueron 70, lo que significa que a estas alturas y sin terminar el año, la situación ha empeorado notablemente. Pero es que todavía hay más. Hay 300 informadores en estos momentos que están encarcelados en distintos países y de ellos 129 son internautas. ¿Qué han hecho, me preguntaréis, para merecer esto, para morir o ser encarcelados? Simplemente informar o intentar informar. Cada año, a medida que se han ido popularizando las redes y fluye eh, a través de ellas la información eh, en directo en países dictatoriales o en países autoritarios, aumenta el número de ciberperiodistas encarcelados, muertos, represaliados, que tienen que huir a otros países, etc. Internet, esta galaxia o nube eh, que pensamos eh, todos que tiene que ser abierta y donde, en teoría, todo el mundo tiene derecho y tiene acceso a una información libre, ha configurado ya nuevas formas de censura. Y podemos decir que a nuevos eh, tiempos y a nuevos soportes informáticos, nuevas formas de censura. El éxito de la primavera árabe, el éxito de Internet en la primavera árabe para divulgar en directo las manifestaciones en contra de los dictadores, como antes había sido en eh, Irán en 2009, no podemos olvidar la frase que entonces se acuñó de que contra los, eh, los manifestantes disparaban tweets contra las balas, eh, y también antes en China o Birmania o más recientemente en Siria, ha hecho que muchos países eh, autoritarios tomen rápidamente eh, conciencia de la necesidad de controlar internet. Eh, los gobier estos gobiernos autoritarios han aprendido rápidamente que las censuras tradicionales no servían y eh, utilizan nuevas formas de, de censura que se expanden a gran velocidad. No solamente en los gobiernos, también a ello se suma que en algunos países, en, los países, en muchos países árabes o asiáticos de religión islámica, los eh, más integristas de esta religión presionan a los gobiernos también para que eh, admitan la saría o sea hagan restricciones y censuras de acuerdo con la Saría, lo cual ha incrementado notablemente la censura en Internet. En estos momentos hay unos 60 países ¿eh? que establecen controles y censuras en Internet. Uno de cada tres internautas no tiene acceso libre a la red. Hay dos blogueros condenados a muerte en Irán y otro más en Arabia Saudí. Y la lista de enemigos de Internet que cada año publicamos el 12 de, de marzo, eh, con motivo del Día Mundial contra la Censura, este año a lo, se han sumado a los diez que había enemigos, se han sumado dos más, Bahrein y Bielorrusia. En total son doce. Y luego hay otra lista, que es la lista de países bajo vigilancia, que son 14. Luego, si tenéis interés, os puedo dar la lista, pero bueno, casi todos ellos son conocidos, Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Uzbekistán, Siria, Turmenistán, Vietnam, etcétera. Eh, en estos países se combina normalmente la censura con varios, en varios aspectos. Combinan los, problema, los, los problemas de acceso a la, a la red, los filtros, eh, la propaganda activa y el rastreo de disidentes. Ya no estamos hablando de una censura de bloqueo burda, como podíamos hablar hace tres años, ¿no? Se hace, eh, los países han comprendido, estos países han comprendido que bloquear Internet, no, además de procurarles una mala prensa internacional, no les resulta rentable económicamente porque les lleva a pérdidas. Y que es mucho más eficaz y menos dañino para sus intereses la ralentización de la banda que hace imposible el envío de fotos y de imágenes. Es lo que está haciendo Siria y Irán, por ejemplo. Las censuras ahora son bastante más sofisticadas de lo que eran hace tres o cuatro años y la nueva estrategia de los regímenes autoritarios tiene que ver más con la manipulación y con la propaganda en la red que con los cortes, con el bloqueo puro y duro. Aunque hay ciertos países como China, Arabia Saudí o Irán que todavía efectúan fuertes filtrados dirigidos a las redes sociales y a los sitios de, de, de blog. China ha reforzado su famosa muralla electrónica, o, o otros prefieren llamarlo el gran cortafuegos chino. Hoy mismo en el país viene una página entera de cómo funciona este cortafuegos y de las, eh, las, eh, los controles y la censura que se han impuesto últimamente con motivo de eh, las eh, denuncias que se han hecho sobre el enriquecimiento del presidente chino. Y antes lo fue con el, eh, con, con el tema del vicepresidente y la posible eh, enfermedad del vicepresidente, del vicepresidente chino. Esta, este cortafuego chino rastrea las redes, bloquea los contenidos, eh, cierra acceso y eh, persigue las huellas de los internautas para encarcelarlos o invitarlos, como ellos dicen eufemísticamente, invitarlos a tomar el, el té, que significa detenciones rápidamente. En China funciona una brigada de, de, de internautas eh, voluntarios, a los que llaman el, el, 50, por c, el 50 cent, que son, eh, que son internautas, algunos funcionarios, otros simplemente internautas, que cobran por cada eh, información que hacen a favor del Gobierno 50 céntimos. Eh, Irán está en la lista de los enemigos de Internet no solamente por ser el segundo país que más eh, encarcelados tiene periodistas y blogueros en estos momentos eh, acaba por ejemplo de legalizar eh, esto que os decía de que los, los, las censuras van por otros derroteros acaba de, de legalizar una intranet todavía no está funcionando funcionará muy pronto eh, que es eh, gratuita prácticamente muy barata y de fácil acceso y que por supuesto para, para a disuadir a sus ciudadanos de que utilicen internet. Y, por supuesto, va a estar totalmente controlada. Además, han puesto los servidores dentro del país, dentro de Irán, para evitar cualquier posible eh, atentado. Os recuerdo que en Irán eh, los blogueros pueden ser condenados a muerte, hay tres en estos momentos, y hay penas de, para algún bloguero de hasta 19 años y medio de cárcel. Pero no solamente son estos países como China o, o, o, o Irán o Corea del Norte los que, de los que todos hablan y más o menos conocemos que son los que practican la, la censura. ¿no? Eh, además de todos estos métodos de, de, de pagar y de intoxicar, en China, por ejemplo, es muy curioso porque hay palabras censuradas, que ya sabemos como, como jazmín o Tiananmen, pero se censuran también para, eh, frases como dolor de espalda, porque eufemísticamente podían relacionar al vicepresidente y su enfermedad con esta, o el número 64, porque es el número, eh, el número 6 del mes de junio en que se realizó la protesta de Tiananmen. Eh, pero hay países como Turquía, que pretenden entrar en la UE, donde hay una, eh, una censura en Internet fortísima. En estos momentos hay 138 palabras censuradas por el gobierno turco. Entre ellas, palabras como falda, cuñada, embarazada, libre. Y además hay una lista de páginas censuradas por el gobierno que son de, clasificadas y que no se conoce cuáles son. Los, los, hay muchísimos eh, sitios y muchísimas eh, eh, páginas que se encuentran eh, censuradas de un día a otro y se enteran por la orden ministerial. Eh, se aplica abusivamente la ley antiterrorista que funciona en Turquía y que en estos momentos tiene a más de 60 periodistas encarcelados. ¿eh? No es ninguna tontería. A más de 60 periodistas. Y la están aplicando a Internet, pero abusivamente también. Pero hay unos nuevos tipos de censuras dentro de estos que son eh, como eh, los países, determinados países, sobre todo países eh, dictatoriales o autoritarios o países islámicos, de religión islámica, se están poniendo de acuerdo con los proveedores de, de tecnologías y aumentando la presión sobre ellos de un modo eh, fortísimo para que desempeñen un papel de policías de la red. Podemos decir que algunas grandes multinacionales se están convirtiendo en los nuevos mercenarios de una carrera represora o de armamentística online. ¿no? A petición de ciertos gobiernos, hay empresas de, de telecomunicación, luego si queréis os diré algunos nombres, que redireccionan los servidores para que, que según las leyes locales, determinados, en determinados países no se pueda tener acceso a cierta información. Es el caso de Google con India, por ejemplo. India le ha pedido que redireccione su, su plataforma Blogger, de modo que en, en la India los, eh, los temas que el Gobierno puede considerar que atentan a, su, a sus intereses o a los de la... A, su, o a los de la religión sean excluidos. Y los indios no tienen esto, los ciudadanos indios no tienen en estos momentos... ...acceso a esos bloggers, lo mismo que en el resto de los demás países. Lo que significa una censura clarísima y rompe con toda la universalidad... ...de la información en Internet. Reporteros sin fronteras ha pedido en reiteradas ocasiones... ...que en las empresas que colaboran en la censura puedan ser juzgadas... ...por complicidad por los crímenes que se puedan derivar del uso de sus tecnologías. Y ha publicado la última desde septiembre de 2011 y luego ha publicado posteriormente listas de empresas de Estados Unidos, de Francia, de Israel, de Reino Unido que colaboran con regímenes autoritarios en estas censuras de un tipo de otro. Por ejemplo, es el caso de, de, de Bull, de Francia y de Boeing, de Estados Unidos que han colaborado con la Libia de Gaddafi, de Blue Bluecoat, con Siria, de Nokia, eh, con Bahrein, de Nitefens, de, de Canadá, con Tailandia, de Cisco de Estados Unidos con China y todos sabemos que Twitter anunció a principios de este año que iba a aplicar la censura geolocalizada a algunos de, su de sus tweets siempre que los gobiernos se lo, se lo solicitaran. Pero hay otro tema del que no quiero tampoco pasar porque… Eh, es una actividad represiva que empareja la forma más antigua e indigna de los ataques de los derechos del hombre con y la empareja con las nuevas tecnologías, curiosamente, que es la tortura. Hay países como Siria, Bahrein... Eh, Turmenistán-Irán, donde los servicios de seguridad torturan a los internautas, torturan a los blogueros, torturan a los periodistas, para que los informadores den sus claves, den sus claves en Internet, den sus claves en, la, en, las, en, en las redes, de modo que puedan luego seguir eh, a, a otros internautas y detenerlos y, y torturarlos a su vez. ¿no? Reporteros sin fronteras ha recomendado que se, eh, que se además de llevar eh, chalecos antibalas eh, y, y, y cascos, los reporteros lleven eh, también un kit de, supervi de supervivencia numérica que permita el cifrado de los envíos y el anonimato de las comunicaciones para eventualmente esquivar la censura. Nos consta, por ejemplo, que en Siria eh, los, los, los blogueros y los internautas están creando, se crean cuentas falsas para que cuando son detenidos y torturados puedan dar los, los números y las claves de estas cuentas falsas y que no puedan perseguir a, a amigos o a compañeros o, o demás. Eh, aquí tengo barbaridades que se hacen en, en muchísimos de estos países. En México han muerto tres internautas y uno de ellos apareció con un letrero al cuello donde decía «esto me pasa por no entender que no tengo que publicar en las redes». Por supuesto, no siempre las, las censuras vienen de los gobiernos. En estos casos vienen de las, de las mafias, que son también muy activos en el tema de la, de la censura en países como México, como Guatemala, en países latinoamericanos. Eh, no voy a extenderme mucho porque me han dicho que tengo muy poco tiempo, pero quiero deciros que la censura no solamente se, se, está, eh, se está practicando en países totalitarios o autoritarios, también en los países democráticos aumenta el número de censuras en, en Internet y son cada vez mayores, amparándose los gobiernos en las leyes de, bien, de defensa de los derechos de autor, de la pedofilia o de la lucha contra el terrorismo. ¿no? Hay países como Australia o Francia que han aprobado leyes francamente peligrosas para la libertad de prensa eh, en, en aras de defender eh, los derechos de autor o el, el, el no acceso a la pedofilia. Eh, Estados Unidos tiene pendientes de aprobar las famosas leyes eh, pipa y sopa, que supongo que habréis oído hablar de, hablar de ellos. Canadá ha aprobado una ley totalmente liberticida. Eh, Gran Bretaña ha aprobado otra de derechos digitales para proteger los derechos de autor, que ha sido totalmente rechazada por Naciones Unidas, y Australia ha aprobado también una ley de, de, de filtro nacional que todavía no ha puesto en, en práctica, pero que la tiene aprobada. Y en Estados Unidos, pues todos sabéis que se bloquean eh, se bloquearon las cuentas, por ejemplo, de Visa y de Mastercard con Wikileaks para cerrarles todo, todo el acceso a los fondos, lo que ha supuesto casi prácticamente el, el ahogo económico y el cierre de, de Wikileaks. Hay otro tema que quiero citaros también por encima porque puede suponer un nuevo, eh, una nueva forma de censura, aunque todavía es un tema polémico que se está eh, empezando a hablar, pero que supongo que vosotros ya habéis oído hablar de él que es el derecho al olvido en Internet. Eh, el, el reportero sin fronteras observa con, con creciente eh, preocupación el aumento creciente de personas que están pidiendo que la supresión del contenido personal de sus archivos en Internet, es el llamado derecho al olvido digital. La, comunidad, eh, la, la Unión Europea tiene ya un proyecto de ley aprobado y Vivian Reding, la comisaria, ha dicho que eh, sería difícil de conciliar con la libertad de expresión y de información en Internet una ley como, una ley como esta, ¿no? eh, Es un tema complejo del que todavía se está en los inicios porque hay que ver eh, cuáles son las diferencias entre las leyes que se aplican ahora, eh, digamos, más convencionales de, de, en cada país de derecho a la intimidad con el derecho que se pide a la intimidad en Internet, ¿no? Eh, estos son solo ya grandes rasgos, algunos de los eh, enemigos de Internet eh, actuales que nosotros eh, reseñamos muy detenidamente en este informe que, que sacamos y que le tenéis en la página web de Reporteros sin Fronteras, en francés y en inglés, es eh, www.rsf-org, si os interesa verlo más detenidamente, porque va país por país denunciando todas las atrocidades que se hacen. Eh, estos son los que, hay, los que puede haber en estos momentos, pero eh, los grupos de presión, los gobiernos, no paran de, eh, de inventar nuevos, eh, nuevas formas de control, nuevas formas de presión en la red. Eh, nosotros, todos, todos los ciudadanos, tenemos que estar muy, muy atentos para denunciarlos y, por supuesto, los periodistas, eh, doblemente atentos para denunciar todos aquellos ataques que van contra la libertad de información, contra la libertad de prensa en el mundo. Bueno, eh, creo que, que me he sometido al horario, corriendo, corriendo. Sí, no sé si ahora queréis hacer alguna pregunta. Hola, te quería preguntar. Eh, tengo entendido que la ingeniería que se utiliza para el comercio de alta frecuencia también la están utilizando los gobiernos del primer mundo para distorsionar la información en las redes sociales, por ejemplo. ¿Vale? Quería saber si sabéis algo de este tema y, y, y tenéis idea de, de bueno, qué se está haciendo realmente. Verdaderamente, yo de, de técnica eh, entiendo poco. ¿eh? o sea que no, eh, lo, lo que sí sabemos es las denuncias que nos hacen con carácter más o menos general. Hasta ahora las que nos llegan de, de, son más de, ra, de ralentización de la, de la red, de modo que eso es lo más inmediato que están haciendo ahora. Supongo que puede haber países que estén distorsionando también ¿eh? y a lo mejor algún país occidental también. Yo no tengo constancia de ello, pero bueno, es posible que de aquí al informe del año que viene la tengamos, ¿eh? o sea que no te digo que no. Quería añadir una cosa respecto a la tendencia, has dicho que en estado totalitario se tiende a pedir a los proveedores de servicio de la información la responsabilidad y que sean policías de internet. Y yo quiero añadir que, como sabemos y como hemos debatido aquí el año pasado y, y este año también, todas las leyes como ACTA, por ejemplo, que se acaban de rechazar y la tendencia jurídica que están impulsando los lobbies es justamente esta, el, el, la de… Desplazar la responsabilidad y la ley Sinde, de hecho, lo hace también, porque dice se hace responsable el proveedor de servicio de la sociedad de la información de, o sea, la idea eh, de censura es desplazar la responsabilidad, no ya juzgados, etcétera, sino a que el proveedor de servicio sea un, una entidad comercial que entonces le conviene. Eh, aplicar una cierta ley también para reducir costes, eh, se ocupe de ser la policía de, de lo que son nuestros derechos de expresión. Entonces, yo creo que esto es extensible a todos los Estados, los que se llaman a sí mismos democráticos sin serlos, a los otros y también acá en España, en Cataluña, en Barcelona, etcétera Y por esto, muchas gracias. Eh, pasamos a un caso que se ha añadido en el programa. para